La aventura cumplió y llenó el olímpico dos veces miles de fanáticos acudieron el sábado y el domingo al concierto de aventura en el estadio olímpico de la capital dominicana, el mismo escenario en el que el cuarteto se despedía 11 años atrás con su show The Last y ahora repitió la historia, de mano del empresario Simon Díaz, la agrupación de bachata que lideró Romeo Santos y integraba Henry, Max y Lenin, se reencontraron para el EP epílogo de la gira inmortal que se presentó en varias ciudades de Estados Unidos, los conciertos del sábado y domingo iniciaron con la bachata El Desprecio, cuando Romeo emergió desde el escotillón de la tarima, mientras en las pantallas se proyectaba un audiovisual que simulaba la llegada a la Tierra desde otra galaxia. y coreaba de principio a fin cada una de las bachatas de este grupo el domingo romeo santos eh, se reivindicó con las féminas que no subió al escenario en la noche anterior y dio una oportunidad a una joven que hasta besó en la boca eso es algo ya tradicional en la, en la en sus conciertos verdad bueno también estuvo por allá la cantante española rosalía que fue la gran sorpresa del grupo aventura en su segundo espectáculo donde también Subieron los artistas urbanos locales, Mark B., y de manera improvisada Chimbala. Más de 75 mil personas se reunieron en ambas noches, inscribiendo estas fechas en parte ya de la historia de la música popular dominicana. Sin duda, pues, como lo dijimos en el titular, Aventura llenó dos veces 75 mil personas entre los dos días y cumplió con lo esperado. Eh, llenó a capacidad el centro olímpico con todo y que verdad, dentro de las eh, limitaciones del, de la pandemia del COVID-19, pero pues al parecer hubo un buen un, un buen balance por la parte de las autoridades de salud sobre este concierto y sin duda pues para la historia quedan estas, estas dos fechas históricas que algunos, algunas cositas pasaron por ahí y no les gustaron, por ejemplo, estamos viendo aquí a la esposa de José Guillermo Cortines, que se quejó de los fuegos artificiales en altas horas de la madrugada, ah, ya cuando está el con, loca. cuando el concierto terminó. Ay, Dios mío, qué loquita. Eh. Pero la gente como que no a ay ya me yo de sí. ahí en el estadio. Al parecer, si sí, en el centro olímpico, que no está en, en, en un área. Eh, ¿Verdad? Como nosotros hablamos del estadio Ciba residencial. Exacto, que está dentro de un complejo. Dentro como de un complejo, papá, Igual como el estadio de aquí, el estadio, estadio, en Javier, el estadio, estadio dentro pasa de Javier. ¿Cuánto concierto no han ahora, hecho? Ahora, ahora, ella, ella dijo, dijo una mala palabra y no tiene no tiene respeto, ella tampoco. ¿Qué fue lo que Ella es? dijo una mala palabra y al final. Sí, en el Lens Bueno, hermano. Tú sabes cuál es su MM. Entonces José Guillermo Cortines que le ponga un stop a su drama. Así bueno y, va, no y vamos a, a, a seguir ahí. Que que que la que no pongan? llamó a la policía. Según no lo dejo ir para allá salto él, ¿no? cuando, cuando se... sí, no, no, ella saltó con él. La levantan en pantalla cuando con boom. No tampoco así. Cuando ella tiene que llamar a la policía vayan al Estadio Olímpico se están tirando sí. tiro. <risa> anti, <risa> anti ruido. O se fue ay, que no ay, la dejan sí. ir. Fue que el marido no la dejó ahí. ¿pues? ahí 31 ya va a llamar también. No la dejan ahí, fue a ella sí, eh. quería ver a Romero. Pero que dicen esto se cada año un día para allá estar sí, con claro, él. Claro, hija Checho. Tú sabes que yo hay gente ridícula. Sonidita. Bueno, ahí re también tenemos, pues, ¿verdad? La cuestión de esta joven que besó a Romeo, algo ya. Bella, ella se puso loca, le empezó a dar un poquito por aquí, otro por aquí. Ay. Eso Ay. es normal, gente. ¿no? Es <risa> señores, no, yo veo muy bien yo veo muy bien eh, esta parte eh, de Romeo y Aventura es un, art, eh, eh, un grupo sólido, sí. y un artista sólido, Romeo Santos ya no hay más que hablar, él puede llenar cualquier escenario y eso es una bendición para nosotros porque es de origen dominicano eh, y siempre pela por la bachata popularmente hablando y eso es bendición, llenar un estadio repleto hasta arriba ya lo eh, y siempre lo hace es decir que ya eso es Normal en esta agrupación Aventura eh, y Romeo Santos. Sí, ya es costumbre de Romeo llenar en cualquier escenario de, del mundo ya él lo ha hecho. Claro. ¿Eh? No, y, mira, y como decía era destacar a la cervecería del Presidente que hizo no muy chulo audiovisuales sí, con, que han estado incluso de que tú dijiste ahorita, me, me me, me de el eso. de la bandera dominicana que están tomando, o sea, que fuera algo súper nuevo sí. y renovado que no se había visto anteriormente en unos conciertos. Sí, sí, muy fue chido. muy buena la escenografía. Quisiera ah, ver sí, cómo sí. hicieron eso. Ahí, sí, ahí con vemos con el, el, este Uf. momento, ¿verdad? Con en Rosalía. La, la, de, de, de, de, sí. eh, la bandera. Sí, sí. Con eh, los drones. Que parecían eh, como, vaina un presidente, presidente, sí, como ah, eh, la presidente Sí, pero como. Leí no. que fueron como 150 drones que usaron. Sí, padre. sí, sí. Uh -huh. Luce así en el cielo, que cae. salen unos anuncio en el cielo Es una vaina chulísima sí. Mira, ahí vemos sí, el, me... el momento con Rosalía Cantando la canción Insignia de Aventura Que es Obsesión sí, Rosalía sí, ahí. Ahí Vamos a escucharlo, podemos escucharlo Son dos personas que a mí me ponen nervioso cuando yo le escucho hablando. Son Rosalía y Alessandro Mbipi. Uh -huh. <risa> sí, son, sí. Que hablan bonito. Eh. Hablan como bonito, sí. Sí, Rosalía habla así. Mira, y me sorprende que no caben. <risa> que que llenas águilas. Que... No, no. Eh, Rosalía, que sabemos que ella es fan de la bachata, uh -huh. no solo por la canción que ella hizo sí, recientemente, sí. que ella es fan, no hubiese acercado a Romeo para hacer el remix de esa canción. Es verdad, porque le quedó muy lindo. Sí. a ella la en, en vivo, que es excelente. Ahí. Según lo que hemos visto de la canción de Rosalía ahí en el, y, y Aventura, ahí en el concierto de sábado y domingo. El fin de semana solamente se habló de eso en las redes sociales. Sí. Eh, también de cosas y cositas que ocurrieron dentro del concierto. Sí, sí. Pues. también vi que cantó Marví él eh, hizo la vaina de sí. Entonces vi el sí, memes de y dije Marvica cantó más que Henry en, en el concierto. <risa> <risa> <risa> Así que que Marvica cantó no, más pero que Henry. No, yo sé como Henry, millonario y sí, no que sí. no vean la cara. No, no, claro. Ya ya Henry ha sido ha sido se ha hablado mucho de, por ejemplo, en el video de Bad Bunny, que él no canta tampoco. Mm -hmm. La gente la cogió con eso. Entonces, un bailarín, un él, él le sube y le frontea porque él después de eso subió la canción número uno, no sé en qué era, y él dijo que con, que con eso le bastaba, pero mucha Exacto. gente lo critica porque. Y eh, viene no, siendo el navile eh, sí, en el sí, Grupo pero... No, no. ¿Y qué tú crees? Es que, mira, más el, el, el, el bajo, ¿no? El bajo, el otro, uh, tocan, sí. Y entonces... Que está... Sí, pero hay arreglitos también. de la, la También, canción pero en el show se ve que no sí. hace nada. ¿Tú me entiendes cómo no, no, no, porque yo Que digo, quizás hace, Nabil hace mil yo. cosas dentro de focos no, pero cuando tú estás viendo la televisión... Mira... <risa> viven bien los músicos viven bien, espérate, ¿viven bien los músicos de, de, de camarón y Martínez. que se da no, no yo no es, es que es que Henry es una figura y es una figura es una pero figura, que no, no hace el papel no? y él tiene talento él tiene talento de sobra porque sí, tiene, sí. Canciones, tiene canciones, canciones tiene canciones mira nabil eso. todo el mundo lo critiquen a los focos por eso son estrategias nabil es el dj que más toca es que en, sí. en santo Domingo. No. yo una vez fui a santo domingo en, en cosas de promociones y Nabil está en todos los bares, siendo popi, siendo guau guau, en todos los bares está Nabil todos los días. Entonces, pica. Eso es lo que a él le conviene, que picar. pica. ¿Y hubo un jabón, una compañía de jabones, que le dio un millón de dólares a... a Henry. A Henry, a Henry por él salir, la voz de él, no, Un millón de dólares, un millón. Un par de minutos. Un par de minutos. Sí, de minutos. sí Por no, porque realmente Henry y Ay, lo que, y lo que Dios componen Dios el sea. grupo de aventura son figuras todos son reconocidos. Claro. sus rostro, su imagen y todo. Max y Lenny tienen un estudio que sí. van los prietos. Sí. Tú ves que van esos morenos que son famosísimos. Y amor. son muy talentosos claro. sí.